Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo podemos obtener la URL de nuestros videos. Es muy sencillo, para ello hacemos clic donde dice compartir, copiamos el enlace y eso es todo amigos. Así obtenemos la URL de nuestros videos de YouTube. Hasta el próximo video.